Hola, soy Tatiana Tangarife y hago parte de Carol Academy. Hoy les voy a enseñar a hacer unos aretes en alambrismo para el Día de la Madre. Soy mujer, un ser. Yo soy sexy, celestial. Invencible, amor, puedes esperar. Si femenina, masculina, todo lo que quieras. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son. Alambre calibre 18 plateado, equivalente a 1 milímetro. Alambre número 26 plateado, equivalente a 0.4 milímetros. Vamos a utilizar de las pinzas básicas la plana y el cortafrío Y el mandril de formas redondo. Y por último necesitamos rondeles número 4. En este caso vamos a utilizar azul rey, pero ustedes pueden escoger el color de su preferencia. Vamos a iniciar elaborando el topo y después haremos la parte de la base. Corté 8 centímetros, calibre 18 y vamos a trabajar en el número 6 de nuestro mandril. Voy a darle forma con mis dedos y voy a dejar de la parte izquierda lo más largo. La parte corta la voy a llevar por encima y con la pinza plana en la parte larga voy a hacer un doblez, ese doblez yo lo voy a pegar bien sobre mi mandril. Ahora con la parte corta voy a dar una vuelta completa. Cuando trabajen el alambre las pinzas no las rocen sino que simplemente vayan haciendo pequeños golpes, aquí ya tenemos la base, ahora vamos a cortar nuestro pin a 1.2 centímetros, entonces voy aquí, también cuento el amarre y a 1.2 voy a hacer mi corte, y aquí ya tendría mis dos bases. Ahora, para la base voy a trabajar con dos tiras de 12 centímetros calibre 18. Y voy a trabajar en el número 10 de mi mandril. Vuelvo y hago lo mismo que hice con el topo. Voy a darle forma, por encima pongo la parte corta, por debajo la larga, hago un pequeño doblez sobre el largo y la corta es la que va a amarrar. Para que tengan en cuenta yo sostengo por los lados el alambre para que el frente donde voy a trabajar quede libre. Y aquí amarro. nos queda de esta forma y aquí ya tengo mis dos bases ahora vamos a comenzar con el decorado de cada uno iniciamos con los topos, primero voy a doblar el pin desde el amarre hago presión sobre mi dedo y lo voy a poner de frente nos va a quedar así igual lo hago con el otro topito. Si les queda difícil hacerlo al aire pueden hacerlo sobre su mesa. Y voy a cortar ahora dos tiras de 30 centímetros calibre 26 para empezar a bordar el topo. Voy a iniciar con 6 cristales número 4. Y me voy a devolver por el último que ensarté. Y halo. Voy a obtener un círculo. Voy a doblar la parte corta hacia el frente. Y voy a ensartar un cristal más que va a ser el centro de nuestra flor, y amarro, aquí se me está abriendo un poco, voy a cerrarlo y a doblar, perfecto. Aquí ya amarré y tengo mi primera flor. Ahora vuelvo y ensarto 11 cristales para hacer la segunda vuelta. 9, 10, 11. Bueno, ya ensarté los 11 cristales. Ahora no voy a doblar desde adentro sino que le voy a dejar un poco de espacio para que ella pueda girar. La llevo alrededor y me devuelvo por la primera piedra que ensarté. La llevo bien al fondo. Halo, él debe quedar bien cerrado. Corro mis piedras. Y aquí ya lo tengo bien cerrado, ahora voy a empezar a amarrarlas. Me voy hacia mi primera flor. Amarro. Y voy a coger una de las bases y voy a empezarla a amarrar sobre ella también. Entonces aquí hago mi primer amar. Voy a seguir aquí amarrando. De inicio es un poco difícil mientras se mueven las piedras, pero ya después que llevamos casi la mitad se nos hace más fácil. Me faltan dos piedritas por amarrar. Si de pronto no tienen calibre 26 pueden trabajarlo con el 24, igual para las bases también podrían trabajar con calibre 20. Aquí ya terminó la vuelta, entonces voy a darle tres amarres para mi final. Los amarres no se deben montar, siempre tienen que ir uno al lado del otro. Aquí este se me montó voy a acomodarlo, perfecto, corto y escondo mi amarre, con el otro lado que nos quedó también simplemente voy a amarrar, una, dos, 3 corto y aprieto, acomodo bien, centro bien mi trabajo y aquí entonces ya tenemos el topo. Ahora vamos a elaborar la parte de abajo de nuestro arete. Bueno, para la parte de abajo, primero voy a cortar una tira de 40 centímetros calibre 26 y voy a poner un centímetro y medio por fuera y voy a empezar a amarrar. El amarre no se monta, siempre van uno al lado del otro. Y voy a ensartar 22 piedritas. Ok, ya tengo las 22 piedras ensartadas, voy a dar la vuelta. voy a hacer aquí un amarre sin apretar la idea es que ellas tengan el espacio de poder ir corriendo que si yo las voy llevando acá ellas van a quedar por fuera de la base y voy a empezar a amarrar una a una. Sin apretarlas mucho, vamos llevando suavemente el alambre. Les voy a enseñar cómo vamos. Voy a correr aquí un poco que se me han ido separando. Ya nos faltan cinco piedritas por amarrar. No pueden dejarlo tan apretado tampoco porque van a intentar sacar las piedras. Ok, perfecto. Aquí le doy una vuelta sobre el alambre que tiene por dentro las piedras. Y corto. Lo que me sobra. Aplano muy bien esa punta. modo y ya tendríamos aquí la primera parte para la siguiente vuelta corté una tira de 50 centímetros vuelvo a poner y vuelvo a amarrar igual centímetro y medio y hago mi amarre que no se monten siempre un amarre al lado del otro si están separados después los podemos unir Tengo, a plano bien, punto. Y ahora voy a ensartar 31 cristales. Aquí vamos a poner de nuevo alrededor nuestras piedras. Me hacen falta tres más, o sea que no serían 31, sino... 34. Esas sí nos deben quedar bien a ras Hago mi amarre. Y aquí voy a empezar a amarrar cada dos. Dos o tres. Ya el tejido nos va diciendo la cantidad de piedras que debes coger en la parte de arriba. Lo ideal cuando empieces a tejer es que te queden derechos. Derecho. Aquí ya no vamos a coger la base calibre 18 sino que nos vamos a ir entre las primeras piedras que tejimos. Y vamos a repetir este paso hasta que lleguemos al final. Estos aretes también los pueden hacer en las otras formas del mandril, pueden hacerlos triangulares, ovalados, cuadrados, en rombo, Cualquiera de las formas le sirven para trabajar. Aquí, por lo menos, si lo pongo recto, ya me van a quedar tres cristales. Está bien. El todo es que nos quede el alambre recto. Ahí me quedaron varias, como en la curva de tres. Y aquí ya puedo otra vez empezar dos en dos para rematar entonces voy a amarrar sobre mi última piedra voy a llevar el alambre por detrás y voy a amarrar sobre mi base calibre 18 tres vueltas está bien corto el excedente plano y bajo. Voy sobre mi base y empiezo a acomodar muy bien mis cristales. Más o menos voy a cortar como a un centímetro. Siempre debemos cortar por la parte plana para que el corte sea perfecto. Y ahora con la pinza redonda voy a acomodarlos sin dejar espacio para que sea un círculo y voy a doblar hacia atrás, hago mi quiebre abro y voy a ensartar mi topo con la pinza redonda vuelvo a cerrar y aquí tenemos nuestros aretes en color azul, rey. Soy mujer, un valiente ser. Yo soy sexy, celestial, invencible, creativa. Amor, puedes esperar si femenina, masculina, todo lo que quieras. Espero les haya gustado este vídeo. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Pueden seguirme en Instagram como aguaderosas.com